Tenemos este nuevo estudio, que es un estudio regional, eh, se llama Conectando la Brecha de Habilidades, Reflexiones de Empleadores, Educadores y Jóvenes en América Latina y el Caribe. Es un estudio regional que toma tres casos de países, Colombia, El Salvador y República Dominicana, eh, con un objetivo más general de, de llegar a más países en la región para indagar qué es lo que está pasando en esta brecha de habilidades y cómo podemos superar la brecha de habilidades a partir de traer a todos aquellos que, que son sujetos y objetos de esta brecha de habilidades y sentarlos a la mesa y poder entre todos buscar soluciones a la brecha. Esto es específicamente para secundaria y media y creo que hay lecciones importantes que espero eh, las, las investigadoras que, que teníamos para este estudio en Colombia, Marcela y Juanita, les puedan compartir los detalles del estudio que creo que van a ser muy relevantes para nuestras conversaciones a nivel internacional. En parte, eh, aquellos que trabajan en la secundaria, decirles que eh, tenemos un logro importante a nivel internacional y es que en las metas nuevas de desarrollo sostenible, la palabra secundaria quedó dentro del acta de, los, de las metas. Y eso es muy importante porque antes no aparecía, aparecía simplemente la educación primaria eh, y, nos, y nos da grandes oportunidades de trabajar, de hacer investigación, pero también nos va a dar grandes responsabilidades a las cuales vamos a, a tener que eh, buscar soluciones, sobre todo eh, pensando en los jóvenes.